Él es Jason Bourne, un agente especial, experto en peleas, en persecuciones, en armas, capaz de pelear con una lapicera Capaz de pelear con una revista enrollada Capaz de pelear con un libro Capaz de pelear con un trapo Capaz de armar maquinolas con cualquier cosa para hackear lo que necesite la trama. Capaz de viajar de un continente a otro a pesar de ser el tipo más buscado del mundo. Jason Bourne, el que no envejece ni un día a lo largo de los 15 años que dura la saga. Por eso hoy, entre los resumos y demás, la saga de Bourne. Mucho cuidado porque él es Jason Bourne. Mucho cuidado porque él es Jason Bourne. La cosa arranca en la 1 donde Jason Moore aparece flotando en el mar unos marineros lo rescatan y sobrevive la cagada es que no se acuerda de nada de nada de nada la única data que tiene Jason es un cosito que tiene metido en el cuerpo con un láser que le muestra una cuenta bancaria que tiene en Suiza se va para Suiza va al banco y encuentra en su caja de seguridad un montón de cosas entre las que se destacan un montón de pasaportes truchos, mucha guita y armas. Pero ese día también descubre otra cosa, descubre que la tiene re clara peleando. Después se cruza con la actriz de Corre Lola Corre y le dice Te doy 10 mil dólares y me llevas a otro país. Y Lola le dice, sí, te llevo joven desconocido que tiene un bolso lleno de guita Lo que no es para nada sospechoso, que puede salir mal Y se van juntos A todo esto hay una agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligna liderada por Logan Roy Que quiere encontrar a Jason Bourne para matarlo Entonces, cual John Wick, contratan un montón de asesinos para que lo encuentren y lo maten Pero Jason se los va a sacar de encima uno a uno porque él es Jason Bourne Mucho cuidado porque mucho cuidado mortal, Así llega hasta uno de los jefes de la agencia gubernamental y le pregunta: ¿Yo quién soy? ¿Por qué no me acuerdo de nada? Y el tipo le cuenta Vos sos un agente especial que da re grosso matando gente Un día te mandamos a matar a Mister Eco de Lost Pero como estaba con los hijos no te animaste Y sus guardaespaldas te cagaron a balazos Terminaste flotando en el mar Y por algún extraño motivo que no se explica Perdiste la memoria Ahora nosotros te queremos matar porque no servís para nada Porque sos muy sensible Ah, todo bien, le dice Jason Te perdono Y se va La agencia gubernamental mata al que todo Pum, pum Y Jason se va con corre, Lola la corre A ser feliz para siempre Va. Bueno. Para siempre no, porque la cosa sigue en Jason Bourne 2, la venganza de Jason Bourne. Jason estaba viviendo lo más bien en la India con Corre Lola corre, aunque todavía no se acuerda de nada. Igual no hay tiempo para hacer memoria a Jason, porque aparece un tipo y ¡pumba! Le mata a la novia. Y corre Lola corre muere. Adiós, corre Lola corre, que la fuerza te acompañe. Y Jason está recaliente, imagínate, le mataron a Correlo la corre. Entonces se va a otro país a matar a los malos e a intentar recordar su pasado. A todo esto, la agencia gubernamental ultra secreta y un maligna lo sigue buscando. Ahora está liderada por esta actriz que siempre pensé que era Caitlyn Stark de Game of Thrones. Pero no, es otra. ¿A alguien más le pasó? No. Para encontrarlo ponen una bomba en un lugar y le meten la huella digital de Jason. Aunque la que no es Caitlyn Stark no sabe nada de ese tongo, porque ella es medio buena. Entonces Jason llega a la ciudad, y después de un buen montaje de un tipo usando ghoul... Descubre algo de su pasado, descubre que era un asesino que mataba gente. Y sí, no es el gran descubrimiento, la verdad, medio que ya se sabía Pero él no, y el que importa es el viejo Lo importante también es que Jason se enoja y empieza a sacarse de encima a los malos Porque él es Jason Bourne. Mucho cuidado porque Mucho cuidado porque él es Jason Bourne mata tanta gente. Esta saga me pareció bastante similar a John Wick, dos agentes regrosos y re peligrosos se están constantemente escapando de gente que los quiere matar, pero la gran pregunta es ¿Cuál de los dos es más groso? ¿Quién ganaría en una pelea? ¿Jason o John? Dejen su voto en los comentarios y debatamos así, aguante Jason Bourne, ¡No, aguante John Wick, qué decís pelotudo. Y ya que están por la zona de los comentarios metan una suscribida y activen la campanita esa que creo que sirve, creo, sigo. Jason mata un par de personas, al que no mata es a Logan Roy pero hace que diga en voz alta que es el líder de la agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligna y lo graba y después Logan Roy se mata, pum y después Jason va a la casa de la hija de un matrimonio que mató a pedirle disculpas le dice, che perdóname que maté a tus viejos, fue sin querer y la vida le dice, todo piola amigo y pim pam pum, acá no pasó nada ¡Bien hecho! y así con la conciencia más tranquila, Jason se va a tener nuevas y soplantes aventuras entonces la cosa sigue en Jason Board 3, atrápalo como puedas. Jason se va a la casa del hermano de Corre Lola Corre, que es el pibe de Uva y Lenny, y le dice Che, perdóname, por mi culpa se murió tu hermana, fue sin querer. Y el pibe le dice, todo pío el amigo, y pim pam pum, acá no pasa nada. Bien hecho. A todo esto, la agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligna que puede ser la misma o una división aún más secreta, lo sigue buscando pero no lo encuentra. La que no es que Stark le pasa la data a Jason de un lugar donde seguro, seguro, seguro se va a acordar de todo su pasado, entonces Jason va para allá, no sin antes sacarse de encima a los malos porque él es Jason Bourne. Mucho cuidado porque él es Jason Bourne. ¿Qué? ¿Una sola muerte nada más? ¿Un solo muerto en toda la película? Así nunca le vas a ganar a John Wick amigo. Claro. En las oficinas de la agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligne, que puede ser la misma o una división aún más secreta, se encuentra con un viejo que le cuenta la verdad de todo su pasado, le dice, vos eras un soldado que como estaba al pedo te anotaste en un programa secreto del gobierno que consistía en un entrenamiento de la gran flauta para convertirte en un agente secreto regroso y para eso tuviste que matar a un tipo a sangre fría. Y lo hiciste. Y esa chicos, es la historia de Jason Bourne. Una vez que sabe toda la verdad, se escapa. Y esto es gracioso porque la agencia gubernamental ultra secreta, que para acceder cuesta un huevo, tiene una ventanita de cristal que da a la calle, o sea, pudo haber entrado cualquiera por la ventana. O sea, no son tan ultra secretos como parecían. En fin, mientras pasaba esto, la que no es que tiene Stark, mandó un fax al gobierno y a la prensa, buchoneando todas las movidas turbias de la agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligna, que puede ser esta o puede ser otra. Van a juicio y caen todos presos Y Jason se va nadando a tener nuevas y desorbitantes aventuras Y la saga podría haber terminado ahí ¡Ja! Pero no Porque a un grupo de ejecutivos se les ocurrió hacer una cuarta parte ¡Hagamos una cuarta parte! ¡Pero Matt Damon no quiere actuar! ¡No importa! ¡La hacemos sin él! ¡Pero el título de la película lleva el nombre de su personaje! ¡Dije que la hacemos sin él! ¡Es una locura! ¿Qué decís sí, pelotudo? Y así salió Jason Bourne 4 ¿Y dónde está Jason Bourne? Jason Bourne no está en su lugar está el que tira flechas en Avengers, que acá es otro agente super secreto. Gracias a él nos enteramos que a los agentes les inyectan cosas y le hacen experimentos en un laboratorio comandado por la vida de la momia. Y listo. Este es el gran aporte a la saga que nos hace esta película. Así que mejor paso a la quinta y última parte donde sí aparece Jason Bourne. Jason Bourne 5, el ascenso de Jason Bourne. Esta película transcurre en 10 ciudades distintas y no se entiende cómo viajan de un lugar a otro tan rápido y con tanta impunidad. Y también es la película con más escenas de ejecutivos mirando pantallas. ¡Muchas escenas! Escenas. Acá Jason Bohr está trabajando de peleador callejero como Rambo en Rambo 3, mientras que la agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligna que puede ser la misma o una división aún más secreta u otra sucursal más secreta, está ahora liderado por Tommy Lee Jones y Alisa Vikander. Y obviamente también buscan a Jason Bohr. Mientras que la chica de 10 cosas que odio de ti, que en realidad estuvo en todas las películas pero nunca hizo nada importante, se infiltra en una de las tantas agencias gubernamentales ultra secreta y ultra maligna que puede ser la misma o una división aún más secreta u otra sucursal más secreta, o quizás una célula ultra secreta, y se roba mucha información. Y después lo encuentra Jason Bourne, andás a ver cómo, y le dice que encontró información importantísima sobre su padre y que encontró más información sobre su pasado. Y le dice... Llévame a un lugar más tranquilo y te cuento todo. Uf, no, no le va a contar nada. Porque muere. Adiós, chica de 10 cosas que oigo de ti. Que la fuerza te acompañe. La buena noticia es que antes de morir le dio un pendrive. La mala noticia es que Jason descubre que su padre fue el fundador del programa ese de crear soldados para la agencia gubernamental ultra secreta y ultramaligna original. Jason se escapa gracias a que Alicia le da una mano mandándole un mensaje de texto. Y Tommy se re da cuenta que Alicia los traicionó, si no, mira con la cara que te mira Tommy Lee Jones. La cosa es que Jason Bourne llega hasta Tommy Lee Jones y le dice, loco, déjenme en paz, quiero estar tranquilo tirado en un sillón rascándome las pelotas viendo la tele. Y Tommy le dice que ni en pedo. Y además le tira la cifra exacta de los muertos de Jason Bourne antes de que empiece la saga. 32 kills, Jason. ¿Qué hago? ¿Se los cuento o no se los cuento? Nah, que se joda, si en esta película mató a una sola persona nada más. Y después lo quiere matar, pero pero pero llega la salvación. Sí, Alicia lo salva de ojete. Gracias Alicia Vikander. Pero en realidad es tremenda turra, porque lo que ella quiere es ser la directora de la agencia gubernamental ultra secreta y ultra maligna, que puede ser la misma o una división aún más secreta, o una sucursal más secreta, o quizás una célula ultra secreta, y le promete a un jefe, que va a lograr que Jason Bourne vuelva a las andadas, y todo parecía marchar bien para Alicia, pero, pero, pero, Jason escuchó todo y ella se queda con cara de la concha del solete, me van a matar en cualquier momento. Y la película termina con Jason yéndose a tener nuevas y desovelantes aventuras, y si creían que la saga se termina acá, se equivocan, porque ya está anunciada la 6.